Con su hijo Federico vimos un leve movimiento de cabeza y la respiración se nota un poco más agitada. Es Esos son síntomas de que está escuchando. Y si escucha es porque el cerebro está funcionando bien, enfatizó Carlos. Sergio Denis, leve mejoría, pero continúa en estado crítico. El cantante de 69 años lucha por su vida tras haberse caído desde el escenario del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Nunca dijimos que está irreversible, sí en un estado muy grave y crítico, aseguró la directora del Hospital Ángel Cepadilla, Olga Fernández. La vida de Sergio Denis cambia minuto a minuto. Tras un desolador parte médico emitido el miércoles, que hablaba de una desmejoría en la salud del cantante, el nuevo informe trajo un poco de esperanza. Hubo una leve mejoría pero continúa en estado crítico y con asistencia mecánica, aseguró Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Cepadilla de Tucumán. El artista de 69 años está internado desde el lunes por la noche, tras haberse caído desde el escenario del Teatro Mercedes Sosa al foso de orquesta de casi tres metros. La médica reiteró que nuestra esperanza es que Sergio mejore, lo más importante es salvarle la vida y aclaró que nunca dijimos que su estado es irreversible, si muy grave y crítico. Sergio ingresó a la institución médica con hematomas cerebrales, múltiples contusiones. Una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el homóplato.